El ejercicio puede ayudar a las personas con diabetes a controlar su nivel de glucosa y, por tanto, la enfermedad. Es cuestión de ver qué le va mejor a uno, caminar, ejercicios acuáticos, bailar o levantar pesas. Cualquier cosa que suponga movimiento es un comienzo saludable, incluso si al principio solo son unos minutos al día. Es buena idea proponerse ser más activo la mayoría de los días de la semana y planear actividades que se adapten a la vida que uno lleva para que resulten fáciles de seguir. Seguro que el médico y su equipo pueden ayudar en el diseño de estos planes que tendrán en cuenta la condición de partida. Mientras tanto, aquí van algunas ideas para moverse desde ya. Estirarse durante las pausas publicitarias de televisión, caminar al hablar por teléfono y aparcar algo más lejos para obligarse a andar.